No busques una explicación No va a cambiar la situación No quiero perder No finges que me entiendes porque trato y ni yo puedo No busques una excusa porque en eso soy experto Tus palabras no valen porque se las lleva el viento No pidas que te hable cuando nunca tienes tiempo Los hechos permanecen y valoro a quien lo hizo Valoro que me veas y que escuches lo que digo Quieres conocerme un poco mejor ven con un abrigo No finges que te importo cuando nunca estás conmigo Duelen tus reproches y mata tu indiferencia Miénteme y dime que nunca vas a dejarme Errores se presentan en la vida con frecuencia unos por terceros y otros por no pensar antes Y qué bajón se siente cuando pasas por encima De la persona que dio todo de sí, te dio sus días Quedan muy pocas salidas O perdonas o me olvidas O estoy dentro o estoy fuera de tu vida No busques una explicación No va a cambiar la situación No quiero pedirte perdón Luego me dices que no Luego tú me dices mejor cada soy aquel que entendía tus ideas sin decirlas Y tú, aquella que me escucha sin que se lo pida Aquellos que son locos amantes por convicción Sé que fuimos eso y más antes de un falso perdón y Ya lo dije atrás, dentro fuera solo quise estar De un lado y era adentro para volver a empezar Pero tú me dejas fuera y luego vuelves a llamar Nunca quise estar afuera y no elegir no es opcional El vacío llena dos mitades dejando mil peros En mí no queda nada, si me parte sigo entero Estoy sin ánimos, no puedo soportarlo, duele a Abandonar algo cuando no quieres dejarlo Rómpeme en pedazos si así crees que esto se arregla Déjame estar solo si crees que nada nos queda Ámame como antes perdonando lo pasado Quédate lo bueno y olvídate de lo malo Y yo no quiero irme pero tú me abres la puerta Te digo adiós pero tú ya no respondes Después te llamo pero nunca me contestas Luego regresas diciendo que te perdono No busques una explicación No va a cambiar la situación Vez, estaba escuchando algo y quisiera hablar con